El siguiente video es un remake de otro video realizado en 23 de Diciembre 2018 con 1,729 vistas y 88 likes. Esto sí si me pareció muy interesante que pasaría si Rick y Morty interfirieran en Attack on Titán. Muy bien, iniciaría en una aventura típica de Rick y Morty, donde Morty harto de los viajes de Rick quiere tener una aventura divertida. Acaba de matar a su familia de otra dimensión. Y le dice Rick, se acabó, estoy harto de estas locas aventuras, eso fue traumatizante, renuncio me voy y Rick le dice que no, Morty, que el universo es loco y caótico, Morty le llama a Rick loco y caótico según Morty, se supone que las aventuras sean simples y divertidas. Es muy fácil decir eso en la posición del ayudante, dice Rick diciéndole que tal si la próxima vez tú estás a carga para que vea lo simple y divertido que según él es. Usa tu pistola de portales para ir a algún mundo donde haya monstruos gigantes come gente. Solo quería ver cómo la aventura de Morty fracasa, así que apostaron que Morty estaría a cargo cada 10 aventuras. Morty le dice que será una aventura para ayudar a esa gente, y verás que bien se siente así que Rick toma un portal completamente al azar solo para probar a Morty, de todos los animes de Kaijus que existen, llegarían al mundo de Attack Titán, Titan, donde verían a una chica que estaba a punto de ser comida por un titán, Morty dice Rick, tenemos que salvarla a lo que Rick dice Ash Morty, saca su pistola congeladora y congela al titán que se iba a comer a la chica. Haciendo a ese titán partirse en mil pedazos, por detrás venía otro titán y Morty agarra la pistola e hizo lo mismo que hizo Rick, matando a ese titán, mi casa no entendería qué acaba de pasar. Morty se acerca tratando de hablar con ella. Pero ella hablaba un idioma parecido al alemán que Morty no entendía, diciendo Morty que... Así que Rick le dice ay Morty, ponte estos auriculares, esto en la boca y podrás entender el idioma y hablar. Viendo la situación Rick vio que este mundo era peligroso y volvió a casa con Morty. Entonces Morty dice, pero prometiste que los ayudarías Rick. Vamos, haz una buena caridad una vez para variar. Rick denegado dice Ash, está bien, Morty van por sus cosas y se ponen en lo alto de la muralla diciendo Morty. Atención habitantes de las murallas, somos dos humildes héroes en busca de aventuras. exterminaremos a los titanes y devolveremos la paz a este mundo. Rick se cubriría ¡Ay que vergüenza! exterminaron a todos los titanes de la isla por si acaso no entienden Eren murió después de exterminar a todos los titanes de la isla volvieron con la conciencia tranquila de haber hecho una buena acción y cuando se fueron Reiner viendo que ya nada le estorbaba y que esos dos se fueron se convirtió en titán acorazado y destruyó el muro pasaron dos semanas no hubo ataques de titanes en cualquier otra situación esto habría sido el fin Solo por la aparición del titán acorazado hubo unos días de terror de que habrían vuelto, pero no, con los titanes fuera de la ecuación, los gobiernos que sí si sabían la verdad empezaron a temer por sus posiciones. El cuerpo de exploración exploró toda la isla efectivamente los titanes habían desaparecido con excepción del titán acorazado que desde la caída del muro rosa no aparece. Dando la hipótesis de que puede aparecer y desaparecer de repente por un evento no descifrado. Ahora los habitantes de Trost consideran a Rick y Morty como héroes y los ponen en sus libros de historia, hasta le construyeron un monumento. Todo esto rozando el límite de lo legal por la monarquía. Hasta que un día aparecieron titanes en la muralla rosa, explorando hasta encontrarse con el titán bestia, el cual reportan, tras enterrarse de eso, el triorba abandona su posición en la policía militar. Reiner, Bertoldo y Annie se reunirían con Zeke. Tenían mucho conocimiento de las murallas que informarle. Llegarían donde Rod Reyes y lo secuestrarían. Mientras hacían una evacuación siguiendo el protocolo para la evasión del muro rosa, ahora cambiado para en caso reaparecieran los titanes. Levi se topa con el titán bestia y pelea, ganándole, pero Zeke es a tiempo rescatado por Pieck. ¿Qué demonios acaba de pasar? Cuando preguntan a Rod por el titán fundador, Rod dice que se lo robó. ¿Quién se lo robó? Pregunta Zeke. Rod le dice que un hombre que se parece mucho a usted. Z que le pregunta por más características. Así dándose cuenta que Grisa se lo robó. Pero se supone que Eren, padre de Grisa murió en Shingan China, por lo que dan al titán atacante y fundador por perdidos, regresan a Marley con la noticia de que no hay titanes y les entregan al monarca, los Marley usan a Rod para tener bebés de sangre real sin que los habitantes de las murallas estén enterados de esto nunca hicieron golpe de estado y siguen con un sistema retrógrada ahora gobernado por el consejo con su de fritz fueron invadidos por los marley quienes ganan la batalla ante la superioridad tecnología y sus titanes y esclavizan a todos los habitantes de la isla fue una batalla en la que las murallas pusieron todo de sí y mi reveló su poder titán para tener oportunidad pero fue vencida y dada de comer a poco así marley anexa la isla a su territorio y los dos poderes titán de Eren, reencarnarían en dos niños que no sabía que los tenían, sin el titán fundador c que no podría hacer su plan eutanasia, Marley seguiría usando titanes para conquistar países, la conquista aumenta el odio de los países por los eldianos, quieren tratan de redimirse uniéndose al ejército. Pues qué fácil fue. Como siempre toda acción de un Ricky Morty conlleva una reacción horrible e inesperada. Y yo pensé que yo estaba más loco.